cuando hablan en primera persona del plural nosotros sentimos Hernández hablar de sentir en nosotros nos dice abro comillas lo que le pasa a los demás también me pasa a mí ese sentir del otro, ese sentir del otro en mi sentir aquí en este ejercicio vemos claro a partir del discurso cómo no solamente el sentimiento se vive de forma individual, sino de forma colectiva. Y esto es para poder hacer un estado como de sujeción de ese sujeto colectivo de derecho, que también tiene sentimientos, ¿no? y que no involucran solamente a yo me siento alegre, sino a nosotros nos sentimos alegres, por ejemplo, por estar en la fiesta patronal, etc. Eh... Las experiencias subjetivas en las personas originarias son fruto de las emociones que se crean, se construyen y se viven desde el todo armónico. Ello significa que el sentimiento se hace colectivo pues la experiencia se configura desde la lógica del sujeto colectivo. Quien deja de lado su yo egocéntrico, afirmado en un sentido individual porque esta sociedad capitalista nos enseña eso, ¿no? Este, A que tú haces, tú eres competitivo y va dejando de lado estos valores, por ejemplo, de la solidaridad, de la reciprocidad, que están ancladas en sentimientos de lo colectivo. Este sentir se hace explícito, por ejemplo, le voy a, a citar el, el, el, un, un testimonio, eh, de Silvia Galeana, y dice así el sentir nos une a todos para vivir en plural ya que la pluralidad es la unidad del pueblo está en el corazón de la comunidad el sentir está con los demás puedo sentir porque soy parte de las demás personas soy parte del cuerpo de la comunidad este es el pensamiento de la comunidad aquí se observa que sí existe la idea colectiva las necesidades comunes llevan a trabajar en común para producir el bien nos une la idea de sentir para desear algo mejor en este mundo así el pensamiento en colectivo vivir todos en igualdad que un al mundo es importante desde este, de, de este sentir de nosotros bueno ese es el segundo elemento. El tercer elemento es vivir en nosotros. El estar y el ser en el mundo implica el vivir como acción de vida. Estas acciones se construyen a partir de las experiencias colectivas en los pueblos originarios, de forma que sus integrantes aluden a la vida comunal como elemento sustancial que orienta sus prácticas, creencias y perfección. En este caso, vivir en nosotros es dado para aquello que Hernández explica sobre el pensamiento de los pueblos originarios cuando argumenta que en ellos existe la idea de vivir en común, acuerdo, de acuerdo al trabajo colectivo. De modo que la idea del sujeto yo occidental es transformada en la de nosotros, como sujeto colectivo. Entonces pasamos de un sujeto individual a, un, a la comprensión de un ser, sujeto colectivo que vive desde lo colectivo. Esta vivencia de el nosotros implican un repertorio de entramado social que se teje en las relaciones espacio-tiempo en los pueblos originarios. Lo podemos ver en las faenas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, me decía una compañera de, de un pueblo originario, eh, y me pareció maravilloso. Mira, eh, Catherine, yo ahorita no tengo a lo mejor mucho dinero para hacer una fiesta ¿sí? y casarme. Pero yo sé que cuento con el apoyo, por ejemplo, de la comunidad. Y, y mi problema, fíjense, ya no es individual, de que yo no tengo plata para casarme sino que el problema se vuelve colectivo y se soluciona de forma colectiva. Entonces va a haber la madrina de, de, de, de, ¿cómo se llama?, de vestido, de novia, de la comida, y las mujeres se unen de forma colectiva para sacar también adelante la fiesta. Yo cuando llegué, no soy de origen mexicano, a México yo me impacté con eso, ¿no? Y a mí me decían, por ejemplo, mi, mis estudiantes, ay maestra, vamos a hacer una fiesta y nos vamos de traje. ¿Y yo pongo de traje? Yo pensé que era de traje vestida así como muy guapa, ¿no? Era este, muy elegante. Y me decían ellos, no, traje esto, traje aquello y traje lo otro. O sea, entre todos, colectivamente, cooperan. Y yo decía, es que aquí hay un vivir en nosotros. Y eso no está anclado en, en digamos, una sociedad occidental, ¿no? si no en la raíz en mesoamericanos pero como es, lo volvemos tan cotidiano lo naturalizamos y no ves y no vemos eso como una potencia y una fortaleza que tenemos como pueblo yo decía, ojalá y me puede ser así ¿no? pues ya, ah, no, me caso varias veces en me descaso. <risa> ya la tengo solucionada me <risa> ¿No te gustó el pastel sí <risa> Este, perdón, sí. sobre, doctora yo tengo raíces de aquí de mi pueblo, de que soy originaria de Xochimilco, pero también tengo raíces del Estado de México en este, la jurisdicción de Isla Boca, pero normalmente es el pueblo de San Isidro, Boxipe, adelante de Isla a uh -huh. ah, eso Eva son tan organizadas las del pueblo de ahí porque de ahí fue mi papá, de aquí fue mi mamá entonces yo siempre he dicho soy doblemente mexicana pero de allá, en el estado así lo hacen como usted lo acaba de poner el ejemplo. llevan que los pollos ya preparados y apoyan a la persona que se va a casar tanto como pollos como refrescos, como cerveza y ya después cuando les toca a ellos ya eh, la misma que la apoyaron lleva lo que la apoya. entonces a mí se me hace una una convivencia muy fuerte ¿por qué? porque ellos sí saben compartir aunque estén enojados por X cosa saben compartir cuando llegan esos momentos aquí en el pueblo de Xochimilco también somos compartidos y no es por nada, pero aquí traigo este gente que me, que me pueden poner este, en evidencia pero somos compartidas y eso es lo que queremos un bien para la comunidad así es, así es y eso es un gran valor sí y no podríamos definir un sujeto colectivo de derechos si no captamos esa esencia óptica ese sentido de nosotros y la idea con esta exposición es poderlo también argumentar y ver desde esa perspectiva teórica pero también vivenciar cómo se expresa en la cotidianidad de los pueblos uh -huh. muchísimas gracias eh, Xochimilco es maravilloso yo pues actualmente he estado trabajando directamente y sí, hay, hay gente muy linda con gran riqueza y por supuesto este, en una lucha constante ¿no? por la defensa igual también de, de los derechos ¿no? uh -huh. bueno Pasamos entonces del vivir en nosotros a otro elemento que sería el cuarto, que es la conciencia de nosotros. Eh, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el significado de conciencia requiere el conocimiento exacto y reflexivo de la cosa. Sin embargo, no hacemos alusión a eso. ¿Qué entendemos por conciencia? Eh, Freire. Eh, ubicado dentro del pensamiento crítico, eh, nos habla de la concientización como un proceso por el cual el hombre no solo toma conciencia de su realidad, sino que lo hace en forma crítica, comprometiéndose con el cambio concreto. ¿Esto qué quiere decir? En los pueblos originarios, las personas originarias y algunos que se han introducido a vecindados, sí tiene conciencias de que su ser no solamente depende de sí mismo sino en relación y se da en relación con el mundo esto quiere decir, por ejemplo que no la sumatoria sino la unión de la colectividad supera en la medida en que se concibe desde un bien común ¿verdad? ahora en los pueblos originarios vemos en la actualidad una clara reflexión constante sobre la situación social, económica y política que se vive y desde ahí generan una crítica frente al Estado frente a la misma sociedad ¿sí? y desde ahí también se proponen digamos posibilidades para el cambio y la transformación entonces cuando hablamos de que un pueblo originario ahora no quiero decir que todos como si un pueblo originario fuera una comunidad homogénea porque siempre hay tensiones sociales y políticas pero sí se observa dentro de este conglomerado que en los pueblos originarios hay conciencia de nosotros hay conciencia de cómo son atravesados por los proyectos que impone el Estado y resiste frente a eso tanto que existe este seminario y a mí me alegra que mucha gente de las comunidades estén aquí eso habla de la conciencia de nosotros ¿Mm? bueno <coughs> en los pueblos originarios se identifica una clara conciencia que no se forja desde el yo en un mundo interno de las personas sino desde nosotros, ya que los originarios son capaces de leer su realidad desde una perspectiva que no se desvanece en el individualismo, en la competencia, sino que se basa en un claro proceso de reflexión-acción como colectivo que se identifica con sus miembros, quienes buscan resolver sus necesidades de forma conjunta, comparten valores, creencias y persiguen el cambio desde la no En efecto, hay un conocimiento del papel que juegan en la sociedad como colectivo y de la forma en que se concibe al ser humano, no como un ente aislado en sí mismo, sino como uno que se relaciona en el con el mundo desde un sentido de nosotros. El proceso de concientización de nosotros se da mediante el diálogo constante que problematiza la existencia de cada miembro del pueblo como como integrante de la comunidad. Así se podría decir que el conocimiento que los originarios tienen de su propia existencia, del estado en que se encuentran y de sus valores es una construcción social derivada de la nociotrificación bueno, yo quiero dejar hasta aquí, esto es mucho más extenso lo de la configuración de este sentido de nosotros y pasamos entonces a la segunda parte que les planteé en un inicio es cómo este sentido de nosotros puede ser integrado en materia de la construcción de un constitucionalismo intercultural y yo digo que hay que partir de la reflexión y la crítica de tres puntos. El primero, el sentido cuando hablamos, por ejemplo, de lo que serían los derechos económicos, sociales y culturales, hay que ver que el sentido de nosotros permite reproducir las manifestaciones materiales y simbólicas de los pueblos originarios. ¿Sí? Eh, es decir, el sentido de nosotros coadyuva a recrear la vida cultural de los pueblos si fragmentamos ese sentido de nosotros si deterioramos el sentido de nosotros despojamos la memoria colectiva del pueblo ¿sí? estamos atentando contra el derecho de un pueblo ¿sí? no sé si me va a entender en este punto Entonces, puedes repetir por favor? bueno el sentido de nosotros permite reproducir lo que serían las manifestaciones materiales y simbólicas que hay en el pueblo originario. De tal forma que el sentido de nosotros permite que se reproduzca la cultura. Una investigación, para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? que desarrollamos en el pueblo originario de Santa bratista una de las primeras investigaciones que hicimos en la Ciudad de México, nosotros nos dimos cuenta que hay una relación porque relacionamos dos variables en la investigación sentido de nosotros y las prácticas culturales del pueblo eh, entonces encontramos que en la medida que se fortalece el sentido de nosotros las prácticas culturales del pueblo están vivas en la medida que se deteriora el sentido de nosotros las prácticas culturales del pueblo desaparecen. ya por ejemplo no hay fiesta ya, por ejemplo, la mayordomía se reduce. Entonces hay una correlación directa entre el sentido de nosotros y prácticas culturales. Si entonces atentamos contra el sentido de nosotros, atentamos contra un derecho del pueblo. Porque no se pueden reproducir sus prácticas culturales. ¿Sí? Yo considero que no se pueden reproducir las prácticas culturales debido a que que van eh, implicados dentro de la economía. Uh -huh. claro, porque también las comunidades indígenas son produ que producen, también, que son, eh, por ejemplo, hablamos de aquí de Xochimilco, hablemos de Xochimilco, ¿no? Uh -huh. Para no irnos ya mucho más lejos. Uh -huh. Ahí se, todavía se practica la, la, la cosecha, que es la uh -huh. milpa, la calabaza, la siembra de calabaza, las verdolagas, uh -huh. este, las lechugas. Eh, un eh, cilantro o paso, ciertas verduras que te vas a practicar sin embargo, eso solo queda ahí no tiene un potencial económico que ellos puedan distribuir y posteriormente ellos puedan llevar recursos económicos para poder llevar lo que son la, las fiestas este, patrocinales que se realizan en Xochimilco, que ahí se componen por varios pueblos y barrios pero es por lo mismo de que siempre han sido, el, el por ejemplo, en Xochimilco es, es, es, un, es una alcaldía que todavía es muy rico en diversos recursos. Sin embargo, han venido otros eh, empresarios o empresarios que han querido explotar eh, Xochimilco. ¿Qué pasa con los, con los pueblos y barrios? Pues que se quedan ahí qué va pasando que, que con el tiempo pues ya no hay recursos se va disminuyendo la mayordomía se va disminuyendo las fiestas y es por eso que pues se va muriendo poco a poco Bueno, eh, muchas gracias por tus aportaciones yo creo que ahí podríamos ubicar eh, digamos dos posiciones yo digo, los pueblos originarios llevan más de 500 años resistiendo Así es. y existen y existen sus sentidos nosotros, aún a pesar de que el proyecto económico capitalista en expansión los aplasta y busca el exterminio. Entonces, ahí es cuando te, por un lado te digo, ¿no? O sea, desde de esta perspectiva psicosocial comunitaria, que es, pues, podría ser la lectura que, que te doy a, a este caso, ¿no? Me preguntaría, ¿por qué a pesar de que esta economía se ve malograda ellos siguen en su misma práctica porque existe ese sentido de nosotros y el sentido de nosotros permite que se reproduzca la cultura pero también la cultura o ayuda al sentido de nosotros o sea, es de forma dialéctica ahora, hay un fenómeno que nosotros desde la psicología social comunitaria estudiamos que es la desesperanza aprendida. en los pueblos originarios en las comunidades en general no cuando te va mal en algo, por ejemplo, qué sé yo, en este caso, de la verdad la economía de estos pueblos no sale a flote. Y tú dices, ay, no, es que las cosas están siempre malas y de aquí no vamos a salir. Y así va a ser nuestra vida, pero, ¿pero qué se va a hacer si la economía es tan difícil. Y entonces tú le escuchas cómo se queja. ¿no? Ahí nosotros como psicólogos sociales y comunitarios lo que hacemos es un proceso de desnaturalización de ese estado de conciencia que tiene la gente, de desesperanza aprendida. Y buscar también desde la sabiduría de ellos mismos procesos que ayude y hagan resistencia a todo este aparato económico. Pero que las soluciones no vengan de un especialista, las soluciones vengan de los mismos cuerpos de forma participativa, no sé. Sí, sí. sí, sí, sí. más bien, sí. Sí, más bien eh, sí, efectivamente, Xochimilco tiene muchas tradiciones uh -huh. y cada pueblo tiene su propia, eh, pues costumbre y sus propias festividades, pero siento que en cada pueblo no ha podido tampoco no lo ha visto con una visión de que, la, de que esas ferias o esas eh, fiestas religiosas eh, pudieran generar cierta economía y derramar la economía dentro de la misma comunidad uh -huh. ¿por qué? porque cuando se vienen las festividades quienes llegan a ocupar los lugares en las ferias son personas ajenas a la propia comunidad porque la comunidad se aboca primero a la comida a la recepción de invitados y entonces las ferias quedan a, a, a, a, hacia las personas que llegan de otros lugares a, a generar este, su propio ingreso no así es el caso del pueblo de Tullewalco Tullewalco han tenido ya otra forma y, y yo lo veo como, eh, sí, hacen su feria, tienen su tradición y son dos las que generan al año, independientemente de la fiesta tradicional pero ellos ya crearon sus, su feria desde hace muchísimos años como es la de la Alegría y el Olivo y la de las Nieves ¿y quiénes son los que venden ahí? la misma comunidad y entonces va mucha gente de diferentes partes de la Ciudad de México y, la, y el ingreso queda dentro de la propia comunidad. No así en los otros pueblos, el caso del pueblo de San Luis de que se dedica a la floricultura y que muy bien pudiera hacer una venta muy buena de, de, de plantas, porque las vende más económicas, porque son los productores pero no lo no, no, no han visto como esa manera de que pudiera quedarse el ingreso ahí en su feria o en el caso de, de San Gregorio que se dedica a la verdura el que ahorita sí, ya le ha estado, eh, lo, lo está encaminando Santa Cruz a Calvizca, con la feria de la, de la de Dulce entonces cada pueblo tiene sus propios productos y, y desafortunadamente no todos lo han podido capitalizar, ni lo han podido, eh, pues no se ha implementado más bien esa forma de que el recurso quede dentro de la propia comunidad. Nos hemos abocado más a seguir preservando nuestra tradición de, de, de cada pueblo, ¿no? en el sentido de vamos a ser hospitalarios con las personas que se invitan a, nuestra, a las fiestas tradicionales. ¿Cuál es su nombre, perdón? Silvia. Silvia, muchas gracias. Me parece que la contribución de Silvia es excelente. Fíjense que Silvia hizo, sin ponerlo en, en términos metodológicos, un ejercicio de sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias es una metodología que utilizamos en psicología social comunitaria que deriva de la educación popular.